Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Cristian, encantado de estar aquí con ustedes. El día de hoy te traigo un tema para las chicas. Hace tiempo hice un video sobre nueve cosas que excitaban a un hombre y entre una de ellas hablé sobre la celulitis y de lo mal que se ve y que obviamente a los hombres no nos gusta. Y bueno, obviamente todas las mujeres saltaron y pusieron así miles de comentarios diciendo que la celulitis era algo natural y se enojaron muchísimo porque yo hablé de la celulitis y que deberían de reducirla. Eh, y bueno, para no hacer el cuento tan largo, si quieren ver el video... Ese que fue tan criticado y tan polémico, pueden verlo aquí. Pero, eh, precisamente porque muchas mujeres empezaron a comentar que no es posible deshacerse de la solitis y que es genético y que una vez que lo tienes ya tienes que vivir con él y muchas otras excusas más, decidí hacer un video para, eh, bueno, explicar que de hecho es posible... Es realmente posible deshacerse, reducir y eliminar la celulitis y tener unas piernas esbeltas y que se vean hermosas, sin importar la edad que tengas. Recuerden que el poder de tu mente es realmente muy, muy fuerte. Entonces, si tú crees que algo no funciona, no va a funcionar, aunque funcione para otros. Ajá. Y si tú crees que algo funciona, aunque no haya funcionado con nadie más, porque ellos no creyeron, Va a funcionar contigo. ¿Por qué? Porque es el poder de la creencia, el poder de los pensamientos y esto es, es algo que está demostrado por la física cuántica. Entonces deben de entender y deben de darse cuenta que si tú crees algo, ese algo será cierto únicamente para ti, únicamente en tu vida. Entonces, es, por eso es muy, es muy importante que empiecen a cuidar en qué piensan, qué es lo que dicen y qué es lo que creen, porque lo que creen es lo que va a definir su realidad. Y bueno, eh, entonces para dejar este punto claro sobre las límites y darles algunos consejos sobre cómo eliminarla, decidí hacer este video. Y antes que nada, voy a, bueno, voy a hablar un poco sobre las excusas que me daban en el otro video de por qué las mujeres tienen solitis. la que más usaban es eh, es el hecho de que la solitis puede ser más bien que es genética ¿Ah? y bueno el hecho estamos muy acostumbrados a escuchar oh, es genético es genético y es como una excusa que nos damos a nosotros mismos para perdonarnos el hecho de que tenga, estemos padeciendo algo que no queremos. Es como que, oh, pues no puedo hacer nada porque es genético, ¿no? Y le echamos la culpa a la genética. Sí, la genética ciertamente juega un importante rol en nuestra vida, pero no tan importante como creemos. Ajá. De hecho, los científicos creen, consideran que la genética tiene un peso de un 10%. En lo que puede suceder en nuestra vida. El resto depende de cómo vemos las cosas, cómo pensamos, cómo nos cuidamos, cómo nos alimentamos y el estilo de vida que tenemos. Entonces, el hecho de que tengas familiares que tuvieron un ataque de corazón, que tuvieron diabetes, hipertensión... Todas esas cosas significa que tú eres, eh, digamos, propenso genéticamente a tener lo mismo. Sin embargo, eso no significa que vas a tener todas esas, ¿Verdad? Por lo que cada vez que alguien te dice que algo es genético, sí puede ser que lo tengas en tus genes, pero el hecho de que actives ese gen depende completamente de ti. Entonces cuando las mujeres tienen celulitis, y antes de seguir quiero aclarar aquí algo muy importante porque en este video muchas personas se confundían celulitis con estrías. Ajá. celulitis es la grasa que se acumula normalmente en los muslos y en las caderas de las mujeres que hace que la piel se vea como, le llaman piel de naranja, que se vea como, como ligeras uh, protuberancias y se ve como, no se ve como lisita la piel, sino se ve como, como rugosa. Eso es, digamos, grasa acumulada y por los tejidos de la dermis hacen que, bueno, con la grasa se hace que se vea así las estrías es algo totalmente diferente las estrías es la piel rota si una persona sube y baja de peso o por ejemplo cuando somos niños y crecemos y por alguna razón no tuvimos el correcto, eh, la correcta alimentación en cuanto a vitaminas y minerales para darle el suficiente colágeno a nuestra piel la suficiente flexibilidad para estirarse entonces es probable que hayamos tenido eh, rupturas en la piel y son líneas blancas estas líneas se pueden reducir con algunas cosas, pero eso es tema de otro video. Solo quería aclarar que estrías es, se debe a la piel rota. Si subes y bajas de peso o tal vez si haces ejercicio y tu músculo crece y tu piel no está completamente humectada o hidratada, puede ser que la piel se rompa y eso provoca estrías. La celulitis es completamente diferente. ¿okay? Ahora seguimos. Eh, y bueno, después de que me decían que la eh, cuestión genética y demás, muchos decían es que tampoco se quita haciendo ejercicio porque yo hago ejercicio y como saludable. Ok, eh, para empezar hay que saber... ¿Cuánto ejercicio y cómo es el ejercicio? Porque eh, ahorita voy a explicar más adelante que mucho ex exceso de ejercicio provoca exceso de cortisol, que es la hormona que se produce cuando hay mucho estrés en el cuerpo. Y eso es algo que ha, de hecho hace que la celulitis se produzca más y más. Entonces hay que saber qué tanto ejercicio y qué tipo de ejercicio hacer. Y ahora me decían, es que también como saludable saludable a qué le llamamos comer saludable ok cuando alguien me dice bueno pues es que ah, como eh, que un 100 gramos de bistec o 100 gramos de pollo y puras verduras y no como grasas ni nada bueno a ver si comes productos animales automáticamente le estás dando tu cuerpo grasa antibióticos y hormonas que no necesitas ¿Por qué, ¿Por qué eh, antibióticos y hormonas? Porque la producción mundial de carne, ya sea de puerco, de pollo o de res, eh, ha llegado al nivel industrial. Y en los niveles industriales lo que hacen es inyectar a los animales con antibióticos para las enfermedades que tienen porque están en condiciones deprimentes y miserables y eh, hormonas para que los animales crezcan más y puedan hacer y vender más carne ahora si comes cualquier, cualquier tipo de esas, cualquiera de esas cosas o lácteos o huevo bueno déjame decirte que no estás para nada teniendo una dieta saludable ahora vamos a empezar, aquí son cuatro cosas muy importantes para deshacerte de la celulitis el Número uno es bajar la insulina Ajá. Eh, y esto es muy importante, el exceso de azúcar, el exceso de gluten y el exceso de carbohidratos hacen que tu cuerpo simple y sencillamente desacelere el metabolismo. Ajá. Eh, eh, de, realmente necesitas empezar a limitar tu consumo de azúcar. Si tú te limitas al consumo de frutas o, digamos, eh, dulzantes naturales como la miel o el maple, eh, es mucho más fácil. Yo sé que, yo mira, yo soy un, realmente un amante del azúcar. Ajá. Los dulces a mí me matan. Entonces, sé lo difícil que puede ser deshacerte del azúcar, pero es posible. Y además de que es posible, es bastante bueno para ti. No solo porque reduces tus niveles de, de insulina, sino porque además, para tu cerebro, el azúcar, el azúcar funciona como un tipo de droga, te hace adicto, por eso lo, nos gusta tanto. Eh, entonces, si tú eres capaz de reducir el azúcar, incluso deshacerte de ella, no solo vas a tener una... Uh, un proceso cognitivo mucho mejor en el que te permitirá tener mejor memoria y tener mejor forma de, digamos, recordar o de llevar a cabo tus actividades diarias, sino que además vas a reducir insulina y vas a hacer que la grasa en general en tu cuerpo disminuya. Hay tres tipos de energía que, la, que nuestro cuerpo puede usar para convertir... Bueno, tres tipos de... Eh, Sí, digamos, hay tres cosas que nuestro cuerpo utiliza para convertir en energía. Grasas, carbohidratos y azúcares, que es básicamente lo mismo. Entonces, cuando tú, nosotros le damos a nuestro cuerpo las tres cosas, nuestro cuerpo no sabe qué hacer. Entonces, convierte todo, usa lo que tiene y lo demás lo pone en el cuerpo para futuras cosas futuros usos, vaya, si, si llegáramos a estar eh, hibernando en el Polo Norte, bueno, el cuerpo usa eso para producir energía. Pero como tenemos un estilo de vida en el que no necesitamos, eh, digamos, almacenar energía, pues, ¿qué sucede? Que estamos constantemente dando energía, o más bien dándole cosas a nuestro cuerpo para convertir la energía que nuestro cuerpo no las está quemando y simplemente está almacenando y almacenando y almacenando y así nuestro cuerpo va aumentando. Ahora, si tú le pones azúcares de las cosas que te gustan, más le, le, le aumentas panes, pan, pastas y cosas que tienen gluten y aparte le pones eh, productos animales como carne, pollo, puerco, etc. Estás dando azúcares, carbohidratos y aparte le estás metiendo grasa. Y, bueno, obviamente tu cuerpo no puede manejar, no puede transformar todo eso, porque no necesitas, a menos que seas un super atleta y realmente consumas mucha energía al día, no lo está quemando. Entonces, es necesario que bajes tu insulina, reduce las azúcares, sobre todo las procesadas, y reduce las, eh, el pan procesado. Deja de comer pan blanco. Si te gusta el pan, empieza a comer pan, eh, que, bueno, digamos hecho de semillas que es un pan mucho más saludable para tu cuerpo y mucho más bajo en gluten. El punto número 2 es aumentar la hormona de crecimiento. Lo que hace la hormona de crecimiento es regenerar tus tejidos. Entonces al regenerar tus tejidos estás básicamente regenerando tus células y esto ayuda a que el colágeno se produzca más en tu piel. Ahora, ¿qué es lo que hace el colágeno? El colágeno es simplemente una capa, podríamos decir que es como, bueno, nada, una capa que está en, dentro de tu dermis y que hace que la grasa de tu cuerpo, entre la dermis y la epidermis, se mantenga a nivel. Es decir, imagínate que... Imagina que tienes un jardín, ¿no? Y entonces está el pasto. Y entonces imagínate que le pones una tabla encima. ¿Qué pasa? Que se hace una, digamos, se hace una superficie plana cubriendo el pasto. Entonces ya no tienes cosas ahí, picos del pasto, sino que tienes una superficie plana con la tabla. Bueno, el colágeno actúa de la misma forma con la grasa. Eh, no, no, no deja que la grasa salga así de la nada, sino que hace que le pone una capa plana que la deja, digamos, quieta. De forma que incluso si tuvieras mucha grasa, pero tienes mucho colágeno, probablemente tu cuerpo sería grande, pero no se vería con estas ondas como, como el piel de naranja, no se vería rugosa. ¿Me explico? Entonces, aumentando tu hormona de crecimiento, <coughs> puedes hacer que el colágeno aumente también. ¿Y cómo hacerle para aumentar la hormona de crecimiento, bueno <coughs> hay inyecciones que le puedes poner a tu cuerpo pero son extremadamente caras porque hormona, el aumentar la hormona de crecimiento que vaya, el cuerpo produce constantemente hormona de crecimiento pero con los años obviamente el, la producción va disminuyendo y con nuestro estilo de vida obviamente va disminuyendo todavía más entonces estas inyecciones eh, lo que hacen es aumentarla y te mantienen joven porque la hormona de crecimiento te mantiene joven pero como estas inyecciones son muy muy caras no te las recomiendo Aparte de que no son naturales, no las necesitas. Tu cuerpo puede producir hormona de crecimiento con estas actividades que son haciendo mejor ejercicio, ejercicio de calidad, eh, durmiendo bien y consumiendo mejor calidad de proteína. Ahora, vamos a empezar con eh, el ejercicio. Muchas personas me decían, es que yo hago un montón de ejercicio, un montón de ejercicio, eso no es cierto. Bueno. La, cuesta, la cuestión es esta, cuando tú haces ejercicio, básicamente lo que estás haciendo es aumentando tu producción de hormona de crecimiento y disminuyendo el, el cortisol. El cortisol es la hormona generada por el estrés, que es algo que afecta a nuestra salud. El cortisol es algo que está hecho o que está hecho en nuestro cuerpo para sobrevivir ¿ajá? en cuestiones de, de digamos de peligro lo que el cortisol hace es ponernos en alerta generar adrenalina y darnos la oportunidad de hacer cosas que nos permitan sobrevivir bajo situaciones muy muy intensas como por ejemplo si te está persiguiendo un asesino serial o un león no pero como no creo que ninguno de ustedes esté en una situación así, pues básicamente el cortisol generalmente se, se produce por las grandes cantidades de estrés. Una es el estrés psicológico, obviamente, cualquier cosa que venga de la, otras personas o de nuestro trabajo. Y la otra es, eh, es, digamos, también el exceso de ejercicio. Entonces, regresando al punto del ejercicio, cuando tú haces ejercicio estás aumentando tu hormona de crecimiento y estás disminuyendo tu cortisol pero si tú te excedes las personas que hacen eh, ejercicio de forma intensiva o extrema por ejemplo los atletas eh, ellos lo que hacen después de cierto tiempo eh, todo cambia o sea en vez de estar produciendo hormona de crecimiento y reduciendo el cortisol de repente lo que pasa con la con la gráfica es esto hormona de crecimiento pum baja y el cortisol pum sube y esto pasará si tú de repente eh, en una sesión de, ej de ejercicio te esfuerzas demasiado vas a notar realmente demasiado la, como más allá de tus límites vas a notar que muy probablemente en los siguientes días te vas a enfermar aparte de que tus músculos van a estar destruidos y vas a necesitar mucho más tiempo para eh, re recuperarte porque los niveles que le diste a tu cuerpo de cortisol bajaron tus defensas y tu sistema inmunológico y provocaron una baja en prácticamente todo tu cuerpo entonces es por eso que muchas veces cuando las personas entrenan demasiado se enferman en los siguientes días y eso no es bueno Entonces lo que, lo que tienes que hacer es hacer ejercicios que son intercambios entre movimientos rápidos y lentos ¿Ajá? Por ejemplo, si estás corriendo, puedes empezar a trotar y, y trotas por 10 minutos y después corres a lo máximo que puedas por 3 minutos y después te detienes otra vez a trotar y después a lo máximo. Estos son intercambios de ritmo y estos ayudan mucho a aumentar. A acelerar tu metabolismo es realmente el tipo de ejercicio que quieres hacer no importa si estás si estás corriendo si estás en el gimnasio haz lo mismo primero haces movimientos lentos de lo que sea que estés haciendo lentos y después haces un periodo corto de tiempo de movimientos muy rápidos sin lastimarte obviamente ah, es, necesario, es necesario que hagas tus eh, calentamientos y demás entonces estos intercambios de ritmo son bastante, bastante buenos para acelerar tu metabolismo y para que aumentes tu nivel de hormona de crecimiento. También es importante que trabajes los músculos más grandes de tu cuerpo constantemente. ¿Por qué? Porque mientras más músculos trabajes a la vez, tu metabolismo se acelera más y tu hormona de crecimiento se produce más. Ahora... Haciendo sentadillas todos los días es como trabajas la mayor cantidad de músculos. ¿Por qué? Porque, digamos, los músculos de las piernas son los músculos más grandes del cuerpo. Entonces, evidentemente, si a tu rutina diaria añades esa rutina de sentadillas, te va a ayudar mucho. Cuando digo hacer ejercicio de calidad, no me refiero a que hagas dos horas. Con 20 minutos es más que suficiente. 100 sentadillas y cualquier cosa que quieras hacer en intercambios rápidos y lentos es muy muy bueno voy a dejar en la descripción um, unos links sobre uh, bueno, algunas cuestiones aplicaciones que te pueden dar rutinas cortas pero efectivas para aumentar tus niveles de, de hormona de crecimiento uh, acelerar tu metabolismo y obviamente disminuir tu cortisol ¿vale? el otro punto es Um, bueno, la mejor, bueno, dormir bien, obviamente eso creo que no tengo que explicarlo. Bueno, le voy a explicar porque algunas personas no saben lo que es dormir bien. Dormir bien no es dormir mucho, ¿eh? calidad no cantidad. Mientras nosotros dormimos sabremos que hay ciclos de dormir, ciclos de sueño. Estos se llaman ciclos REM y básicamente lo que hace tu cuerpo es... Eh, llegar a un estado en donde estás casi despierto y después ir a un estado súper, súper profundo en donde estás en el máximo nivel de, de sueño que se puede haber. Entonces, cuando, nosotros, bueno, cuando tú te levantas con tu alarma o alguien te despierta, bueno, la probabilidad de que te despierte aquí cuando estás casi despierto y te despierte acá cuando estás sumamente dormido es prácticamente 50 y 50. Eh, lo que pasa es que casi siempre nos despertamos cuando estamos en la etapa más profunda del sueño o algo en, en medio. Pero esa no es la mejor forma de despertarse. Por eso las alarmas, despertarse con una alarma es lo peor que puede pasar. Afortunadamente con la tecnología ya hay aplicaciones que puedes descargar en tu celular que están digamos, midiendo en qué parte, en qué eh, área o en qué nivel de tu ciclo de sueño te encuentras. De modo que tú, por ejemplo, puedes eh, poner la alarma a las 7 de la mañana y entonces lo que va a hacer esa aplicación es, va a poner una ventana entre las 6 y media y las 7 para checar cómo está el ciclo de tu sueño y te va a despertar en el momento en el que te encuentres más cerca al nivel de estar despierto que, que es posible ¿Ah? en lugar de despertarte eh, al azar en cualquier momento de tu sueño te va a despertar exactamente en el punto donde te encuentras más cerca a estar despierto y eso es la forma más saludable de despertarse entonces te voy a dejar en la descripción también esta aplicación para que la descargues y la empieces a usar no te preocupes es muy sencillo y es gratis simplemente la instalas y activas tu alarma en la noche conectas tu teléfono porque obviamente tu teléfono está trabajando toda la noche porque está Está activando el micrófono para, eh, para escuchar, eh, digamos, tu respiración y la calidad que sueño que tienes. Debes ponerlo al lado de ti, al lado de tu cabeza. Eh, y entonces... Está midiendo constantemente y cuando estás cerca de la ventana en la que tú pediste que te despertara, bueno, ahí va a estar checando constantemente. Y después es muy bueno porque puedes checar en la aplicación la calidad de, de sueño que tuviste entre 0% y 100% y ahí te dice, ¿no? y ahí vas a ver las ondas, cómo se ven y aparte tiene muchas otras opciones bastante, bastante interesantes. La otra cosa es la, consumir más proteína. La proteína es sumamente importante, pero no cualquier clase de proteína. Como mencioné al principio, cualquier cosa que provenga de un animal te está matando. ¿Ah? Es mentira que necesitamos proteína animal. Hay documentales, hay investigaciones, hay estudios, doctores en Europa y en Estados Unidos y en los países más desarrollados. La gente se está volviendo vegana porque los estudios muestran cosas diferentes que a lo que creíamos 10 años atrás o 20. ¿Ah? La, eh, los, los productos de animal nos están matando y no los necesitamos. ¿Por qué? Porque la proteína más pura proviene de las plantas. Los animales más fuertes del planeta, los más grandes, siempre han sido vegetarianos. Todos. Todos. El gorila, el el elefante, la ballena, los dinosaurios más grandes eran vegetarianos. Todos los que se enfermaban menos y los que viven más, los animales que viven más, son vegetarianos. Entonces, ¿realmente quieres tomar tu proteína de las plantas? Porque cada vez que tú comes carne, estás comiendo proteína reciclada. ¿Por qué? Porque esa vaca o ese pollo o ese puerco sacó... Construyó sus músculos y creó su proteína de las plantas que se comió Ajá. entonces lo que estás haciendo tú es comiendo una proteína reciclada que no te sirve de nada la, la proteína más pura es la proteína que viene de las plantas cuidado porque eh, por ahí cuando uno dice bueno ok voy a comer proteína de las plantas lo primero que piensa es proteína de soya y sí, la proteína de soya solía ser muy buena, pero debido al gran crecimiento de la población, eh, bueno, ya no se produce mucha soya orgánica. Ya la mayoría de ellos tienen es soya transgénica y eso tampoco es bueno porque aumentan tus niveles de estrógeno en grandes cantidades. Y el estrógeno es la hormona femenina que prácticamente evita que crees músculo, hace que, eh, digamos almacenes más líquidos y más grasa hace que tus cambios hormonales sean muy muy fuertes y hace que a veces tus cambios de humor también sean de un lado para otro entonces eh, evita evita la uh, proteína de soya hay muchas otras cosas en el mundo vegetal que puedes comer eh, si tienes dudas sobre qué tipo de proteína o qué tipo de alimentación o qué tipo de dieta Puedes llevar, bueno, mándame un mensaje y con gusto te comparto lo que yo hago. Pero realmente eh, piensa en todos los vegetales, en todas las legumbres, en todas las semillas, en todas las nueces que hay en el planeta y trata de tomar un balance de todas ellas para que no solo tengas, el, digamos, la cantidad de proteína que necesitas, sino que también tengas un balance de las vitaminas y minerales que tu cuerpo necesita. Olvídate de la proteína animal, ¿ok? Ahora, el siguiente paso, todo esto fue para aumentar la hormona de crecimiento. El siguiente paso es, como ya dije, eh, dis bueno, de hecho es parte de lo que dije anteriormente, disminuir los estrógenos y aumentar tu testosterona. Ahora, ya sé que la testosterona es la hormona de los hombres. No, chicas, por favor, antes de que digan cualquier cosa... Deben saber que todas las personas en el mundo, incluyendo las mujeres, tienen testosterona. Las mujeres tienen mucho menos que los hombres, obviamente, pero también tienen. Entonces, lo que queremos aquí es disminuir los estrógenos y aumentar la testosterona. Para hacer esto, simplemente, bueno, como dije ya, el ejercicio ayuda, el, la proteína, el consumo de proteína ayuda, pero para, especialmente para... Enfocarte en la cuestión de disminuir los estrógenos y aumentar la testosterona, consume hojas verdes, consume verduras con hojas verdes, Ajá. todo lo que sea como espinaca, rucola, eh, ya no sé qué otras, no me sé los nombres, pero eh, cualquier cosa que venga de hojas verdes, honestamente yo lo que como son es lechuga, eh, espinaca y rúcula es lo que más como entonces hay muchas más pero si soy honesto con ustedes no me merecen los nombres lo siento pero cualquier cosa que comas de hojas verdes tienen grandes cantidades de zinc entonces el zinc es vital no solo para ayudar a tu sistema inmunológico de hecho el zinc ayuda más a tu sistema inmunológico que la vitamina c sino que además también es un mineral muy importante en la producción de testosterona. Entonces, comer hojas verdes va a ayudar a que mantengas un balance de tus hormonas y que los niveles de testosterona estén completamente estables en tu cuerpo, lo cual es lo que queremos. También es importante, como dije, mantener una dieta balanceada. Realmente me gustaría que eh, empiecen a investigar sobre la dieta vegana, sobre el estilo de vida vegano porque es la dieta más saludable del mundo y es la más completa antes de que yo me convertía en vegetariano y vegano después yo era un amante de la carne y yo juraba que nosotros necesitábamos carne después de estudiar de leer de ver varios documentales y de informarme realmente me di cuenta de lo mal que estaba entonces eh, empecé a ser vegano, bueno vegetariano por tres años y después vegano por un año y todo cambió de verdad mis niveles de energía eran mucho más altos eh, mis niveles de, eh, vaya mi piel la forma en la que mi cuerpo se sentía, mis niveles de grasa, todo, todo disminuyó, se mejoró, era una, fue como un milagro y todo eso pasó en los primeros 30 días, entonces realmente tienen que eh, investigar sobre la dieta vegana porque es la dieta más, realmente más saludable del mundo. Y también es la más amigable con el medio ambiente. Pero bueno, no nos, des, no nos desviemos. Entonces, ¿quieres eh, tomar la correcta cantidad de vitaminas y minerales? ¿Ah? Para esto es necesario que tomes una dieta balanceada, de preferencia vegana, con que te produzca, que te, que te brinde todos la, todas las vitaminas que realmente necesitas. Las vitaminas son muy importantes porque es lo que hace que más de 10.000 procesos se lleven a cabo en tu cuerpo. Entonces, realmente quieres estar bien. Si de repente eres de esas personas que por el trabajo o por diversas cosas no tienen tiempo para eh, comer bien, para llevar una dieta saludable y balanceada, entonces... Un vitamínico es lo que necesitas, pero no te metas cualquier cosa porque no todos los vitamínicos son buenos. En la descripción te voy a dejar un vitamínico que puede ser muy bueno y te va a servir mucho. Eh, es vitamínicos que yo he usado, le he recomendado a varios de mis clientes y que yo mismo he usado y que bueno, vaya, a veces cuando estoy constantemente viajando, comer bien es es realmente un reto entonces eh, el vitamínico es parte de mi vida y pues he encontrado unas un, un par de ellos he, he intentado muchos de ellos pero no todos funcionan entonces he encontrado un par que son bastante buenos le voy a dejar en la descripción y puedes checarlos si gustas y el último punto el último punto es bueno ya lo mencioné al principio un poco pero eh, lo menciono otra vez porque es parte de los cuatro pasos para eliminar la celulitis y es disminuir el cortisol Ajá. ya dije que el ejercicio sirve en cantidades moderadas pero además es necesario que evites el estrés y para evitar el estrés bueno yo te podría decir tómate las cosas con calma eh, no te tomes personales este que no te importe lo que pasa alrededor que no te importe lo que otros hagan relájate pero, pues sabemos que las palabras no son suficientes. Entonces, lo que realmente tienes que darle a tu cuerpo es una serie de actividades al día que te permitan disminuir tu estrés, tu nivel de estrés, y mantenerte en estado pacífico el mayor tiempo posible entonces aparte de hacer ejercicio te recomiendo que medites la meditación es ejercicio para la mente y no solo uh, te ayuda para que tu mente trabaje mejor y para que seas más mm, que para que seas mucho mejor resolviendo problemas sino que también para reducir tu estrés y para aumentar tus niveles de, en, de dopamina que es la, vaya, la la hormona que te hace sentir mucho más feliz realmente si tú hay muchos estudios sobre el, los efectos de la meditación en el cerebro humano y ustedes si se pueden leer al respecto no tienen idea de la de lo bueno que puede llegar a ser meditar realmente es una cosa milagrosa ¿Ah? y yo sé que muchas personas no lo hacen porque se sienten tontas simplemente sentarse cerrar los ojos y decir mmm, Está bien, pero hay diferentes clases, diferentes tipos de meditación. Simplemente encuentra una meditación que se adapte a ti, que te guste y que puedas disfrutar. Esto es bueno para tu mente, es bueno para tu cuerpo y a la larga vas a, va a hacer que elimines también la celulitis. Es parte del proceso. Vitamina D es muy importante, así que si hay un poco de sol o si hace sol la, afuera, tomas 10, 15 minutos de sol para que tu, tu, tu, tu cuerpo empiece a producir vitamina D por sí solo. Si vives en un lugar en donde estás todo el tiempo a oscuras o no hay sol, si vives en el polo norte y eh, durante el invierno es eh, seis meses de noche, bueno, entonces toma un suplemento o vea un solarium, pero no te excedas con el solarium porque también eh, no es muy saludable. Entonces una vez, a, una vez cada, semana, cada semana o cada dos semanas sería más que suficiente. Pero de preferencia, si hay sol en donde vives, simplemente sal, dar una caminata, dar un paseo, que te dé el sol y te vas a sentir muy, muy bien. Y bueno, también es importante, como ya dije, el sueño, ¿no? mientras, más, mientras mejor sueño tengas, mucho mejor te vas a sentir y tus niveles de estrés van a disminuir. Como dije, no es la cantidad de sueño, sino la calidad. Puedes dormir 4 horas, pero esas 4 horas pueden ser súper buenas y eso va a hacer que te despiertas con una energía impresionante. Entonces, empieza a hacerlo. Y también es importante que empieces a eliminar las toxinas de tu cuerpo. Desde mucho tiempo para acá empecé a usar todo lo que uso: shampoo crema, eh, crema para el cuerpo, para la cara, para lo que sea, lo que, lo que como, las vitaminas, todo lo que le pongo o le doy a mi cuerpo, empecé a usar productos únicamente orgánicos y a base de productos 100% naturales. ¿Por qué? Porque cada, cada vez que tú pones crema en tu cuerpo o le pones shampoo o lo que sea, realmente no tienes idea de lo que le estás dando a tu cuerpo. Lo que comes y lo que te pones en la piel es exactamente lo mismo, solo que tu cuerpo lo absorbe de forma diferente. Pero al ponerte crema o cualquier cosa en el cuerpo, tu cuerpo lo absorbe. Y si esas cremas son hechas de productos que no son buenos para ti, entonces te estás envenenando. Si yo te dijera en este momento, cómete un pedazo de plástico, ¿te lo comerías? No, ¿verdad? Bueno, pues prácticamente eso es lo que haces cada vez que tú te pones una cualquier crema o cualquier shampoo o cualquier cosa en la cara porque estas cremas están generalmente hechas a base de petróleo o a base de químicos que no son naturales ¿Ah? y simple y sencillamente es lo peor entonces necesitas empezar a desintoxicarte de eso cambia tu maquillaje, cambia tus productos de belleza, cambia todo lo que tengas que te pongas por cosas hechas a base de productos orgánicos a base de productos naturales te aseguro que tu, tu vida va a cambiar aparte de que generalmente estos productos son mucho mejor y de mejor calidad eh, y también es, es importante que uses un drenante un drenante para limpiar las toxinas de tu cuerpo para que todo lo que está adentro empiece a salir totalmente todo, desde la, las cosas que te has comido hasta las cosas que has usado, eh, si no sabes, uh, obviamente estamos hablando de cosas naturales y orgánicas, entonces si vas a usar un drenante para desintoxicarte, usa un drenante a base de productos naturales, ¿Ah? no uses un drenante a base de productos químicos porque entonces te estás desintoxicando de algo pero te estás volviendo a intoxicar y no tienes ningún sentido. Entonces eh, encuentra uno en tu casa o cerca de tu colonia eh, que sea a base de productos naturales y si no lo encuentras te puedes ordenar por internet, te voy a dejar en la descripción uno que es realmente muy bueno. y Yo sé que este video es realmente ya muy largo pero es importante, quería explicar las cuestiones sobre la celulitis, cómo funciona, qué es lo que es, las dudas que hay y... Estos cuatro, cuatro pasos para empezar a disminuir y casi elimina eliminar la celulitis por completo. Porque yo sé que aunque las chicas digan que ya se quieren mucho y que se aceptan como son, está muy bien, está padrísimo. Pero si se pueden mejorar a ustedes mismas, estoy seguro que lo harían. Y... Una forma de mejorarse a ustedes mismas es cambiando su estilo de vida, cambiando sus hábitos, cambiando lo que se comen, lo que se ponen, lo que se toman y sintiéndose mucho mejor, con más energía, verse mucho mejor en el espejo y sentirse mucho más seguras de poder usar un bikini en la playa y estar completamente orgullosas de tener unas piernas y un trasero que se ve como de Victoria's Secret. Ajá. Eso es todo, espero que les haya gustado el video. Si tiene algún comentario o alguna pregunta, déjenlo en los comentarios. O me pueden contactar también a través de Instagram o de las redes sociales. Eh, suscríbanse para recibir más videos. Déjenle clic en la campanita para recibir las notificaciones. Cada vez que yo suba un video, te va a poner una notificación de que estoy subiendo un video y entonces puedas verlo de inmediato. Y bueno, comparte este video con a, a cualquier persona que tú creas que necesita, pues verlo y necesita un cambio en su estilo de vida para tal vez reducir eh, su solitis o simplemente para sentirse mucho más saludable. Estos consejos evidentemente son para eliminar la solitis pero también en, desde una perspectiva mucho más grande son para mejorar tu salud. ¿Okay? Y bueno, eso es todo. Nos vemos en el próximo video. Yo soy Cristian. Cuídense mucho. Chao, chao.